Hoy tenemos el Realme 6 que tiene varias, pero bastantes cosas interesantes. Empezamos por un display de, que llega hasta 90 Hz, que es muy interesante para los jugadores y las aplicaciones que requieren mucho o una alta tasa de refresco. Tiene 4300 mAh de batería y una carga rápida de 30 watts. Un, acuerdo, un arreglo de cuatro cámaras posteriores cuya principal es de 64 megapíxeles y el potente procesador Helio o Helio G90T de MediaTek. Ya habíamos visto varios procesadores de MediaTek que funcionan muy bien a nivel de juegos. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Esta caja de un color amarillo tan particular, amarillo pollito, muy real. Entonces, como pueden ver, aquí le da la bienvenida a los usuarios, a la familia Realme. Vamos a ver qué viene acá. ¡Ah, fantástico! Como lo esperábamos, viene el bumper o protector, precisamente para mantener esa inversión que hacen los usuarios en un teléfono. La documentación que está en varios idiomas la guía rápida y aquí vamos a sacar el teléfono precisamente nos cuentan las cosas más importantes que debemos saber antes de empezar a usarlo y fíjense algo bien interesante trae tres bahías una para la memoria micro SD otra para cada una de las dos SIM. Es dual SIM. Y fíjense en ese arreglo de cámaras tan espectacular que se ve desde acá. Tiene unos colores tornosolados espectaculares. Azul cometa y existe otro también blanco cometa. Vamos a quitarle la veladura que trae la pantalla. Que está espectacular esta pantalla. Fíjense que tiene, no tiene notch. Tiene una cámara, básicamente, tipo punch hole, USB-C, entrada de audífonos. Vamos a irlo encendiendo. Fíjense que el lector de huella está en la parte lateral y ese arreglo de cámaras cuádruple con flash está espectacular. Ahora, un detalle coqueto es que el bumper es bastante suave que hay unos que son demasiado duros e inclusive casi imposibles de poner en este caso ya prácticamente lo estamos logrando el proceso para pasar la data se usa clone Phone y básicamente lo que se le indica es cuál es el, el teléfono anterior y cuál es el nuevo precisamente para darle los, los permisos y eh, pasar la información de un smartphone a otro como pueden ver ya aquí hemos terminado y fíjense que el Realme UI es muy parecido al, al Color UI que se tenía o que se conocía puntualmente en el mercado como pueden ver en este lado tiene el lector de huella y en este los botones para subir y bajar el volumen la capa de notificaciones se ve muy parecida a la del Android Vainilla tiene acceso a los servicios de Google el parlante es mono tiene NFC Wi-Fi de doble banda además eh, esta versión como lo podemos ver aquí es un teléfono de 4 GB de RAM y 128 GB de ROM. O sea, tiene memoria para dar y convidar. Vamos a ver qué más viene dentro de la caja. En este caso tenemos el potente cargador. Y un cable... Precisamente de USB-A a, a USB-C Con unos detalles bien interesantes que son los acabados en el mismo color amarillo tan característico de Realme Ahora vamos a probar las cámaras Aquí tenemos el gran angular 1X, 2X y hasta 5X probando la cámara del real me 6 precisamente para que ustedes vean la diferencia sin audífonos y ahorita con los bots que hemos conectados los bots que la idea es ver la diferencia de audio a ver si mejora o no precisamente acá los pueden ver son bastante hermosos la caja es pequeña pero y aunque se siente muy liviana los materiales de construcción no parecen ser los mejores pero igual lo que hemos visto en interiores, la calidad de sonido aguanta eh, como para un gama de entrada una persona que dice oiga yo quiero unos audífonos True Wireless y no quiero que me cuesten un pulmón. Con el máximo brillo no llega a ser tan fácil visualizarlo precisamente en pleno sol, pero pues se lo ve. dicen por ahí, se trata de un budget phone o teléfono que tiene muy buen retorno de la inversión aquí que nos hizo falta, el telefoto que está en la versión del Realme 6 Pro y también les, les podemos decir que la pantalla funciona muy bien pero hay momentos en que toca hacerle más de un clic a las cosas para que abran eh, en general la memoria hace que el rendimiento sea bueno la cámara de 16 megapíxeles frontal, saca buenas selfies, el modo noche, está bien para la gama de producto, y precisamente el gran angular, el ultra gran angular de 8 megapíxeles, hace un buen trabajo. A nivel de características, definitivamente, tiene muy buenas características para la gama a la cual está dirigido, nada más empezamos con la memoria RAM, que es de 4 o sea no desmerece, no es la mejor pero funciona muy bien la memoria ROM da la opción de instalar muchas aplicaciones además tiene Android 10 y pues prometen que va a subir a Android 11 y, y tiene el Helio G90T que está a la altura prácticamente de cualquier situación hasta de juego bueno amigos, si ustedes necesitan un teléfono que represente un muy buen retorno de la inversión indudablemente el realme 6 es una terminal a considerar <música>